Hoy voy a guiar la práctica de todos. Uh, course, uh, we the chi the Primero vamos a organizar el campo de Chi, chi. chi. juntos. A través de los ocho versos, We're vamos, into vamos into a hacer vibrar chi el campo de Chi, and chi and y vamos a entrar en un buen estado de Chukun. Puedes mantenerte en la postura de pie o en la postura sentada. Mantén la mente relajada y con una sonrisa interna. Cada vez que te pongas a practicar, mantente en, una, en un estado de alegría. Disfruta del gran grupo. De gusta, disfruta de que todos los practicantes, tantos, practicamos juntos de diferentes partes para conseguir una buena salud y un buen estilo de vida. Todos esa cantidad de personas que somos nos sostenemos unos a otros. Ahora que cerramos los ojos, Into the eight state, and into y vamos a entrar despacio, Qigong cada uno seguía a sí mismo en el, al, hacia el When estado de los ocho versos y a un estado de Chikung. In Cuando dices los ocho versos debes estar en el estado de los ocho versos. Now, you The whole body. Observa tu the mente whole body desde el país, para observar mind, todo tu cuerpo. Y todo tu cuerpo sigue a tu mente para volverse relajado. Relajado. Experimenta cada parte del cuerpo, siguiendo a tu mente y haciéndose cada vez más y más relajada. Nos relajamos. Ahora decimos los ocho versos juntos. Inspiramos. Y... Y... Uh, que en este momento estamos sentados en el universo infinito. Body, warmly, Todo our nuestro body, cuerpo es muy body, grande. Es un our cuerpo de Chi, body, chi conectando con, y con y el jun Yuan Chi original. En este estado our de bienestar nuestro cuerpo no tiene ningún tipo de fronteras y conecta completamente con el Hun Chi universal, totalmente abiertos, nuestra mente y nuestro corazón, sin ningún tipo de limitación. relaja nos mantenemos en este estado relajado y usamos nuestra mente para conectar con el Junyuan Chi universal. Y así, con la mente, guiamos al Junyuan Chi original para llenar cada parte del cuerpo. Y así el Chi se vuelve muy armonioso y abundante en nuestro ah, cuerpo usamos nuestra mente para conectar con el Yuan anchi universal original para observar nuestra cabeza relaja Observamos el interior de los ojos, nariz, boca, oídos y el cerebro. Relajamos. El chi sigue a nuestra mente, al interior de nuestra cabeza y llena los espacios, el cerebro y los órganos de los sentidos. Usamos nuestra mente para conectar con el Junyuan Chi universal original, para observar el interior del pecho y la espalda alta, relajados. Observamos el interior de los pulmones y el corazón, Relajados. El chi sigue a nuestra mente llenando todos los espacios internos del pecho, pulmones y corazón. El interior se vuelve muy relajado y vacío. Usamos nuestra mente para conectar con el Hun Yuan Chi universal original para observar el interior del abdomen y la espalda baja, nos relajamos. Observamos el interior del hígado y la vesícula biliar. El estómago, páncreas, los intestinos, el bazo, riñones y sistema reproductor, vejiga. Relajamos. El chi sigue nuestra mente al interior del abdomen y llena el interior de cada órgano interno. El chi en el interior se vuelve muy armonioso usamos nuestra mente para conectar con el Yuan Chi universal y observar el interior de las caderas, rodillas, tobillos y pies. Relaja. Observamos el interior de los hombros, codos, muñecas, manos. Se relajan. Usamos nuestra mente conectando con el Julio Chi Universal Original para observar el interior de la columna vertebral, cervicales, las vértebras torácicas, las lumbares, sacro y coxis. Se relajan. El chi sigue a nuestra mente, al interior de cada articulación, llenando. De chi puro, cada articulación. Usamos nuestra mente para observar todo el cuerpo. Piel, músculos, ligamentos, tendones, huesos, al interior de cada célula y todos los órganos internos. Todos se han vuelto muy relajados. El chi de todo el cuerpo se ha vuelto más armonioso y más abundante. Usamos nuestra mente para observar nuestro cuerpo de chi y para observar cada practicante. Y observamos que cada cuerpo, que nuestros cuerpos de chi se fusionan con cada practicante. Y así se forma un gran y armonioso campo de chi. Conectamos con nuestro campo de Chi para observar a todos los seres humanos en nuestro campo de Chi y se funden con todos los seres humanos, con el gran campo de los seres humanos. Conectamos con nuestro gran campo de Chi para observar todo el mundo. Para observar los bellos árboles, montañas, ríos, animales, pájaros, flores. Nuestro Chi se fusiona con el bello campo de Chi de la Tierra. En el nivel de chi, todo se fusiona junto, volviéndose armonioso, volviéndose una completud, una integridad. Ahora el campo de chi de la Tierra es nuestro gran, inmenso cuerpo de chi. Estamos en este gran campo de chi. Usamos nuestra mente para conectar con ese inmenso, grande e invisible cuerpo de chi. Y fundimos ese cuerpo en lo profundo del universo, en el espacio gigantesco. Experimentamos nuestro campo de Chi como una gran bola de Chi y usamos nuestra mente para expandirla hacia afuera. Nuestro campo de Chi se fusiona con la información de todos los seres humanos. Se fusiona con toda la información del campo de la Tierra. Y se expande el más profundo universo conectando con ese profundo universo y ese Junyuan Chi original. El profundo universo es vacío más no vacío. Todas los sitios son llenos de Junyuan Chi original, están llenos. Usamos nuestra mente para desde el profundo universo y desde todas direcciones atraer el Chi, el Junyuan Chi original, atraerlo desde todas direcciones para fundirse en nuestro campo de Chi nuestro campo de Chi es la bella tierra. Y se funde dentro de nuestro gran cuerpo de Chi. Y nuestro cuerpo de Chi se funde con toda la información de todos los seres humanos juntos. Se funde también con todos los seres, el cuerpo de todos los seres humanos, brindando beneficios para todos con el Chi. Todos los seres humanos reciben beneficios del chi porque nosotros somos uno. Ahora visualizamos el Kujan Chi universal original llenando toda nuestra mente desde todas direcciones, fundiéndose con nuestro cuerpo de chi, con nuestro, con nuestro campo y con nuestro cuerpo. Experimentamos el Yuan Anchi universal, es líquido puro siguiendo a nuestra mente, en nuestro campo de Chi fundiéndose, fundiéndose en nuestro cuerpo de Chi, limpiando, nutriendo y reparando todo nuestro cuerpo. Intercambiándose con el chi interno. Espacio en nuestro cuerpo, y nuestro campo de chi. El chi es abundante. El chi es abundante. El interior es vacío más no vacío. Juan Juan con Tan todo lleno de Chi puro. Nos mantenemos en este estado. Ahora expandimos en nuestro campo de Chi y expandimos nuestro campo de Chi en el universo infinito. Experimentamos profundamente esa fusión con el Hunyuan Chi original. Uh, to experience the universe and the Experimentamos este estado de vacío inmenso y profundo del universo. Abrimos nuestra mente para, para experimentar el espacio infinito lleno de Junyo Anchi original y lleno de vitalidad. Todos los espacios. Ahora usamos nuestra mente desde el profundo universo para guiar ese Junyo Anchi original universal. De regreso, reunimos Chi desde todas direcciones, a nuestro gran campo de Chi, a nuestro cuerpo de Chi, muy profundamente experimentamos el junio anchi universal original, siguiendo a nuestra mente al, al interior del campo y al interior de nuestro cuerpo, el interior de cada articulación, de cada órgano, de cada célula. Cada célula y cada sistema está lleno de junio anchi original, junio anchi puro, todo nuestro cuerpo de chi se vuelve muy armonioso y el chi se hace abundante. Cuando el interior del cuerpo está lleno de chi, el chi se hace armonioso en el interior. Y así nuestro cuerpo se vuelve saludable. Organizamos el campo de chi. Es una muy buena manera para hacerlo uno mismo. Aunque no te des la información de sanación, igual vas a obtener información de sanación. Vas a obtener mejoras. Esto es practicar en el nivel de la conciencia. Nos relajamos. El interior es Juan Juan Ju Ju nuestro campo tan tan también campo de chi también es vacío, más no vacío. Dentro del campo de chi, todos los seres humanos, cada ser está en armonía con el chi. Ahora nos mantenemos en este buen estado de chi. Vamos a enviar buena información, cada uno a sí mismo, a todos los seres humanos, a nuestro gran campo de Chi, a los practicantes, cada uno va a recibir buenos beneficios. En el campo de Chi lo que quieres lo consigues. Enviamos buena información para nuestra familia y nuestros amigos y que reciban beneficios y recibamos todos juntos. En nuestro gran campo de chi todos somos uno nos mantenemos en este armonioso campo de chi conectamos con ese campo de chi para practicar la chi y verter el chi abrir y cerrar reunir el chi ahora elevamos las manos en frente al abdomen las palmas enfrentadas Imagina que entre las manos tienes una gran bola de chi. La mente conecta con esa bola de chi para abrir y cerrar. Debes saber que la bola de chi también conecta con el el cuerpo de chi con el campo de chi, así que nuestro campo, nuestro cuerpo de chi siguen a nuestra mente, a abrir y cerrar, con una sonrisa interior conectamos con el campo de chi, Oh, uh, Lo seguimos a él, y con yo Experimenta como el cuerpo de chi sigue a la mente, abriéndose y expandiéndose. Oh, uh, oh. Recuerda que cuando hacemos abrir y cerrar, no necesitamos abrir mucho. Tienes la posibilidad de conectar con el chi. y la mente se pueden abrir más y más. Cuando abrimos en el nivel de la conciencia las manos abren en el profundo universo. Cerrar atraemos chi a lo profundo del cuerpo, al espacio interior. El espacio entre las manos está profundamente en el interior del cuerpo. Continuamente, cuando abrimos, imaginamos y experimentamos que todos los practicantes de Qigong siguen a la mente. Todos los seres humanos siguen nuestra información y nuestras manos abriéndose somos los maestros del campo de chi. Tú eres el maestro del campo de chi. Todo te sigue. Relax your shoulders relax. Relaja los hombros. Sí. Y relaja las muñecas. Imagina brazos y manos muy grandes, inmensas. Y además tu cuerpo de chi es muy gigantesco. Cuando abrimos todo el cuerpo de chi a nuestra mente, fundiéndose en el profundo universo. Y cuando cerramos, el chi universal sigue a nuestra mente fundiéndose profundamente en nuestro cuerpo de Chi. Tu mente es el rey, la reina del universo. Todo el Chi universal sigue a nuestra mente, abrir y cerrar y se intercambia continuamente. Continuamos. En este momento no debes prestar atención a los problemas. Solamente enfócate en abrir y cerrar. El chi es muy inteligente tu subconsciente es muy inteligente. Si tú repites abrir y cerrar en el interior, cualquier problema, cualquier bloqueo, se transforma en chi y desaparece solamente haciendo abrir y cerrar. experience Abriendo y cerrando, el chi se intercambia con el chi interno, el exterior, y se hace armonioso. Porque antes de organizar el campo de chi, yo envié buena información de sanación a ti, y esa información guía el interior de tu cuerpo y el cuerpo cambia. Y se vuelve cada vez mejor. En este momento no es necesario prestar atención a tus problemas internos. Solo al abrir y cerrar. ¡Oh! <tose> Tus articulaciones están más flexibles y tus brazos están más relajados. Cuando la mente está más relajada, el chi puede intercambiarse con el, con el cuerpo, el chi externo, con el cuerpo de forma mejor y mueve todo el interior. Abrir. Proseguimos. seguimos Abrimos al profundo universo. Cerrar. El chi universal se funde con nuestro cuerpo profundamente. Todos los que guiding for you, y okay. chi en el espacio entre vos y Guía el chi universal con tu mente a ah, entrar en el espacio entre las manos. Las manos sostienen la bola de chi y suavemente movemos las manos para masajear esa bola de chi. Experimenta la bola de chi muy claramente. Ahora sigue mis instrucciones. Ahora vamos a sostener la bola de chi y vamos a elevar. Sigan las instrucciones. Vamos a elevar. Elevamos la gran bola de chi hacia arriba. Por encima de la cabeza. Y enviamos la bola de ch'i a través de la puerta del cielo a todo el interior del cuerpo. Enviamos la gran bola de ch'i a través de la cabeza y a través de todo el cuerpo. Llenamos de ch'i el interior de la cabeza enviamos chi en el pecho y llenamos todo el interior del pecho enviamos el chi al interior del abdomen y se llena de chi puro usa tu mente para guiar el chi a las brazos y piernas se llena de chi piernas y brazos el chi sigue a nuestra mente cuando la mente presta atención a un lugar, ahí sigue, el, el chi la sigue de forma natural, ese lugar y lo llena. Imaginamos que los brazos están en lo más profundo de la tierra de chi. Sostenemos una bola de chi y elevamos la bola de chi. Elevamos la bola de chi. hacia el cielo. Vertemos el chi. Guiamos el chi a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. El chi es líquido puro, siguiendo nuestra mente a través de todo el cuerpo, limpiando claramente cada parte del cuerpo. Vertemos el chi, la mente observa el interior. Vertemos el chi, verte el chi, el chi limpia el interior y nutre el interior profundamente. Elevamos el chi. Imaginemos muchos brazos de chi siguiendo a nuestra mente subir a subir la bola de chi hacia por encima de la cabeza en el cielo. Vertemos el chi. Vertemos. La conciencia pura guía este líquido puro dentro del cuerpo, limpiando cada espacio profundamente y llegando a un nivel muy profundo de salud. Cualquier sistema de todo el cuerpo se vuelve brillante y claro, claro y brillante. Todas las funciones del cuerpo se hacen fuertes y cada vez más fuertes. En este momento usamos nuestra conciencia positiva para enviar el chi al interior. Buena información y efectos sanadores. Los brazos en la gran en la gran tierra de chi sostienen una bola de chi y la elevamos elevamos al interior del cielo vertemos el chi enviando el chi puro universal a través de todo el cuerpo, a los, al cerebro, al, a los nervios del sistema nervioso central, a todos los sistemas circulatorio, digestivo, respiratorio, todo el cuerpo se vuelve saludable, sistema inmune, nuestra conciencia pura va limpiando todo el cuerpo. Todo el cuerpo se vuelve brillante y saludable. Llevamos el chi y continuamos. Reuniendo chi puro cada uno por sí mismo y mejorando la propia salud. Limpiando nuestra mente, ninguna emoción negativa. Who hurt your body? healthy. Use este chi para limpiar el cuerpo y volviéndolo saludable. Enjoy. Continúa disfrutando de nuestra práctica. Seguimos elevando y vertiendo. Lots of practitioners. You. We are in the huge world Muchos practicantes se sostienen a unos a otros e influyen en los seres humanos. Enjoy. Disfruta de esta bella ducha de chi. El chi es puro líquido a través de nuestro cuerpo, limpiando y nutriendo todo nuestro cuerpo. Continuamos elevando y vertiendo. Recuerda ese estado de alegría para la práctica. Permite ese estado de alegría, que el cuerpo y la mente se relajen más. Repetimos. Repite este movimiento para hacer una limpieza muy profunda y nutrir el interior de tu cuerpo. Despacio, de experimentamos todo el cuerpo. Volviéndose cada vez más y más brillante, siempre usando buena información para guiar el cambio del cuerpo. Your body, full of purity, your body, el interior profundamente está lleno relax, de chi puro, y así consigue mayor relajación, más profunda. Body, purity, body, Cuando the, el interior better better. So del cuerpo se easy, llena de chi puro, consigue un alto nivel de salud, más nivel de salud, se relaja más y se hace más y más saludable. Ahora despacio sigan mis instrucciones. Imaginamos los brazos en lo profundo del chi, de la tierra de chi, y elevan una gran bola de chi. Elevamos una bola de chi. Hacia el cielo, vertemos el chi, vertemos el chi, ese chi líquido y puro que sigue a nuestra mente a través de todo el cuerpo nutriéndolo. Nutriendo todo el cuerpo. Y... Profundamente. Y... elevados el chi. Y... En el cielo. Profundamente en el cielo. Conectamos con esa gigantesca bola de chi y vertemos la bola de chi a través del tan de las puertas del cielo hasta el tantien inferior. Vertemos el chi hasta el. Pasamos la cara. Chest. Pecho. Abdomen. arms Y despacio cubrimos tu chi. the La mente se mantiene en el tantien inferior. El chi sigue a nuestra mente hacia el tantien inferior naturalmente. Nos relajamos un corto momento. El interior del tantien inferior y todo el cuerpo está lleno de chi puro. Y usamos siempre la, la información de sanación para guiar el cambio del cuerpo. Siempre envía. Es este tipo de información, información en tu momento de práctica. Nuestro campo de chi está lleno de esa información y llena nuestra mente y guía nuestro cuerpo a cambiar. Mantén tu mente estable y despacio separamos las manos a los lados. Ahora todos mantenemos la mente estable y man, man, nos mantenemos en este buen estado de chikón. Vamos a practicar un poquito la vibración. Ahora seguimos sus instrucciones. Guiados por Pai Hui, nos ponemos de pie despacio. Manteniendo este buen estado de Chikung. Separamos los pies todos al ancho de los hombros. Mantenemos el cuerpo centrado. Y relajamos todo el cuerpo. Nos relajamos y relajamos todo el cuerpo. Con una sonrisa interior, despacio bajamos suavemente, ligeramente en las rodillas y empezamos a vibrar. Y empezamos a subir y bajar, las rodillas guían el cuerpo a bajar y subir, arriba y abajo, arriba. las rodillas están relajadas. Es una. Relaza de vibración arriba y abajo arriba, arriba y abajo recuerda retraer el botón relajamos la columna relajamos todas las articulaciones arriba abajo arriba abajo Siente la relajación y a la vez la alegría, arriba, abajo, arriba, abajo, todos los practicantes nos seguimos vibrando juntos, un poquito más rápido, un poquito más rápido, más rápido. La vibración hace que cambie el cuerpo y que todo se vuelva a un estado más armonioso. Muy bien, muy bien. Muchas personas están vibrando. Muy bien. Arriba, arriba y abajo. Arriba y abajo. Es una danza, pero no es una danza. Es la vibración. Mantén tu cuerpo estable. Estable. El peso el, del cuerpo en los pies uniforme. Arriba, abajo, arriba, abajo. Bello. Sí, más relajado, separamos los pies al ancho de los hombros, no los cierres, Ábrale, abre los pies al ancho de los hombros, es más relajado, muy bien, siente tu cuerpo, tu mente, muy relajada, Bien, despacio. Paramos. Relajamos. Experimentamos todo el cuerpo. ¿Cómo está más relajado? Siento cómo el cuerpo se mueve más libremente. La sangre también se mueve más libre. Una sensación muy agradable. En todo el cuerpo nos relajamos. Nos relajamos. Muy bien. Ahora levamos las manos. Y atraemos More todo el chi del campo de chi, chi al tantien inferior. El, el cubrimos tu chi. Y, y, y damos buena información cada uno a usted, para para sí mismo. Guiamos el chi dentro del cuerpo y hemos culminado nuestra práctica. Ahora sin pensar en nada. Just the of moment of solo mantente mind. en el momento sin, sin pensar relajados relajados relajados, relajados. relajados. relajados. relajados. Enjoy the moment. Eh, disfruta el momento. We are so grateful in to be here with each other and who? Es muy grandioso okay. el campo de chi sostiene a todos. And eh, at this moment, uh, your buddhist patient already. En este momento, Now, la situación de tu cuerpo ha mejorado, ya ha mejorado. Y tú estás yes, en estado, todos hey. estamos hey. Hey. saludables. And Manteniendo and slowly, la mente estable, con una sonrisa separamos las manos Now, a los lados, mm, masajeamos la cara suavemente y para tocar el tocar el cuerpo yeah. suavemente uh, muy bien okay. Uh, okay. Practice, uh, is, uh, nuestra práctica ha culminado uh, okay. heart, muy bien todos hola Hola. Hola. bueno, muy bien, muchísimas gracias. Eh, voy a finalizar directamente. Que paséis. Muy...